Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo, cómo tratar el error que nos presenta de Photoshop Creative Cloud 2020 después de haber sido comprado y posteriormente activado. ¿Qué sucede? Que muchas personas... ...al ejecutar su versión de Adobe Photoshop 2020. El programa trata de arrancar normal... ...dando la pantalla de inicio y luego sale este... ...aviso de Adobe en el cual nos dice comprar Photoshop... ...hoy mismo ya lo hemos adquirido. Para esto simplemente le damos comprar en Adobe.com... Nos abre la página web, la cerramos y le decimos comenzar. Simplemente le damos acá luego, si nos vuelve a abrir una ventana y ahí ya está. Generalmente este error se está presentando de manera seguida y continua y es una forma de poder utilizar el programa